Hola, mi nombre es Rocío Madre Selva, soy cantautora. Tengo cuatro discos editados, Barda, Miedo a Amor, Naturaleza en Paz soy y Soy Luz. Naturaleza. Ahora estoy preparando mi quinto disco, Apapacha la Mama. Char significa abrazar con el alma, apapacha a la mama, abraza a la madre tierra. Son canciones de respeto y amor a nuestro planeta, que es un gran ser vivo y es nuestro hogar, donde podemos crear nuestro paraíso. Canciones como Que tu canto sea mi canto Vuelve a la tierra Que rebroten las aguas Pongo en la tierra la semilla Te van a conectar con la tierra Y te van a inspirar A regresar a ella Y a llenarla de semillas yo soy Dios, estoy en acción y confío en mi corazón. Semillas que te darán y las sanar. plantas y los árboles, es decir, tu alimento y tu medicina. Yo valgo, yo merezco, yo me amo. Colaborando con mi campaña en GoFundMe, me ayudas a poder crear mi disco. Y también, si así lo deseas, a padrinas o a madrinas la siembra y cuidado de una encina o alcornoque en la finca El Corazón del Bosque, en la provincia de Córdoba. Gracias por apoyar, gracias por sembrar. Juntos podemos. A papá Chalamá.